Pregunta más, ¿Quién te ayudó a derrotarlos? Spring ¿Encontraste un cuerpo para él? Fue más rápido de lo que pensé. No. No usé tu archivo. Él sobrevivió a todo. No puedo creerlo. Tienes que contármelo todo cuando nos volvamos a encontrar. Espera. Toma. Por si acaso. Necesito comprobar qué es lo que está pasando. Pero eso podría ser una trampa. Necesitaré ayuda. Tenemos un problema. Tengo que ir a decírselo. Preparaos. Aquí viene el mejor jugador del mundo. No otra vez. ¿Podrías ya terminar con tus discursos? No es mi culpa que yo sea el mejor. Lo mismo que siempre dices. Hola, tengo una petición para ustedes. Necesito a vos animatrónicos para que me ayuden a ver qué está pasando con el Golden Frey. Yo puedo ayudarte. Solo danos un momento para tener. Espera un segundo. Promesa Promesa Eres un tramposo Hola a todos Tienes más cartas que antes ¿Están discutiendo de nuevo? Ya yeah. De nuevo ¿Qué pasa? Nada nuevo. ¿Qué estabas haciendo? Nada interesante. No pasó nada, así que volví aquí. ¡Vamos!